Hola, este es un vídeo más sobre la serie de Telegram. En este caso vamos a aprender a crear canales privados. Son espacios donde la gente se va a poder suscribir sin intercambio de teléfonos, donde vamos a poder comunicar de forma masiva, mucho contenido, eh, todo el que queramos, a toda la gente eh, que se pueda suscribir al canal. Eh, también pueden ser públicos, pero vamos a pensar en canales privados, a los que para suscribirse la gente tendrá que recibir un enlace que le vamos a enviar. ¡Empezamos! Vamos a abrir Telegram para crear un nuevo canal. Vamos al menú, o también podemos dar abajo a la derecha en el lapicero con el símbolo en azul, y le vamos a dar a nuevo canal. Vamos a poner un nombre a al canal, por ejemplo grupo mañana, le podríamos poner una descripción, le damos al tic de arriba a la derecha, comprobamos, bien, eh, canal público o privado, si lo que queremos es utilizar un canal como un sistema de eh, transmisión de comunicación con un grupo cerrado, vamos a usar un canal privado, eh, las personas las que esté interesado en que se sumen a este canal, les tengo que enviar este enlace que me facilita Telegram, solo pinchando encima, veis que, enlace copiado al portapapeles, ahora, eh, pulsaría, haría una pulsación larga, pegar, y ya tendría el, el enlace, bien, ahora me pide que, añade, que añada suscriptores, no tengo por qué hacerlo, ahora puedo saltarme el paso, pinchando abajo a la derecha, y bien, ya tengo un canal privado, ahora, ¿qué características tiene el canal privado?, aquí me van a aparecer los Veis, pinchando encima del nombre del canal, me aparecen el número de suscriptores y el número de administradores. Cualquier persona que se suscriba al canal voy a poder convertirla en administradora. Y cada uno de los administradores podrán tener toda una colección de roles, como veis ahora mismo en pantalla. Eh, Podéis decidir si pueden publicar mensajes o no, si pueden editar mensajes eh, de otros o no, eliminar mens mensajes de otros o no invitar con un enlace, etcétera, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Podemos eh, aquí arriba a la derecha pinchar en editar y, eh, bueno, pues podemos modificar los ajustes de este canal, modificar el nombre, la descripción, añadir la hora, añadirle una foto de perfil, incluso cambiar el tipo de canal de privado a público, eh, bueno, toda una serie de funcionalidades. Eh, firmar los mensajes es un elemento interesante por si hay varios administradores eh, que se sepa quién está escribiendo en cada momento y desde aquí que sepas que tus suscriptores los puedes gestionar puedes eliminarlos y luego te aparecerían aquí en el listado de usuarios eliminados vale en este listado de usuarios eliminados quien esté no se va a poder volver a suscribir aunque tenga el enlace que cabe eh, añadir, desde aquí es de donde se puede eliminar el canal, tened en cuenta que si queréis eliminar el canal, no eh, le deis a eliminar desde vuestras conversaciones, porque lo que estás haciendo no es eliminarlo, sino salirte del canal, en el momento en que sales del canal, si no lo has eliminado, se transfiere su administración, entonces, importante, si quieres eliminarlo, aquí, ¿vale?, bien, una vez editado, eh, podemos añadirlo a la pantalla de inicio para tenerlo en un acceso rápido, pero bueno, estos son cosas ya particulares. Con este canal, cada vez que escribamos, ¿vale? podemos enviar mensajes de texto, podemos adjuntar archivos, eh, podemos mandar eh, vídeos o fotos o audios, bien, todo lo que se envíe Todas aquellas personas que estén suscritas lo van a poder ver, o sea, es decir, se va a poder ver el histórico de cosas que hayas compartido. Bien, de esta forma puedo mantener una conversación unidireccional, o sea, mensajes unidireccionales con las personas que se suscriban al canal. ¿Cómo voy a hacer llegar eh, el enlace a la gente para que se suscriba? Lo primero pincho en el nombre, en el título del canal, voy a ir a edición y donde pone tipo de canal privado, pincho, y aquí es donde está el enlace, lo veo porque cuesta un poquito a veces llegar, tengo la opción de copiar el enlace, tengo la opción de anular el enlace, esto es muy importante, si es un grupo cerrado, una vez que todas las personas se hayan suscrito al canal, ya estén dentro, voy a anular el enlace, así nadie más, aunque tenga ese, esa URL, va a poder suscribirse, de esta forma, si alguien se va, también voy a poder echarle, y poder crear nuevamente el enlace, enviarlo y luego posteriormente volver a anularlo. Bien, este enlace ya podría pegarlo y enviarlo a quien considere necesario. Solo le tendría que dar enviar, bien a través de Telegram, SMS, correo electrónico o como veamos la forma más, más adecuada. Bien, estos son los canales privados, y insistir, eh, son unidireccionales, solo los administradores pueden escribir, si lo que quiero es que cada uno de los integrantes del grupo participe, eh, o les hago administradores, o entonces lo que tenemos es que pensar en un grupo, no en un canal.